Hola chicas, bienvenidos, bienvenida a Susurros del Papel. Hoy vengo a enseñaros todo lo que compré en el tour de los bazares de Chiclana y de mmm, Puerto Real entonces pues nada vamos a empezar el primero de ellos no compré nada porque no me dejó grabar hola chicas buenos días bienvenidos bienvenida a susurros del papel mira he cogido dos días eh, que he venido a chiclana y voy a puerto real pero antes de llegar a puerto real me he parado porque voy a hacer un tour por los bazares a ver si encuentro algo ...que yo no tenga, que me haga falta... ...bueno, falta no hace falta todo... ...entonces, al primer bazar que voy a entrar... ...es a este, Mira, se llama... Masichiclana. Chiclana... ...no es un bazar... ...de los más bonitos, de los más ordenados... ...pero... ...que te va a pillar un coche amarillo... ...pero tiene cosas muy chulas... ...de vez en cuando... ...entonces vamos a entrar... ...y os voy a hacer un barrido... para que veáis más o menos cómo es el bazar... ...y la gente de la zona, pues si quiere venir... ...que venga, está justamente... ...enfrente... Del Mercadona de Chiclana. Entonces vamos a pasar y vamos a ver. Yo aquí nunca he visto nada de J y, y. ni nada de. Pero oye, como esta gente se va moviendo por todos lados y se vende J y lo mismo han traído algo. Vamos para adentro. Mira, chica, ya estamos dentro del bazar. ¿Veis? Fijaros. El chino no me deja grabar, así que voy a tener que cortar. Bueno, pues venga, hasta ahora No sé, el segundo le dije que quería subir un vídeo de su tienda en YouTube Que era publicidad y tal Y entonces me dijo que grabara todo lo que quisiera Y me dejó grabar los demás, todos Pero el primero, pues era un poquillo así y no me dejó grabar Hola chicas, en el otro chino, el antipático del chino no me ha dejado grabar Me a como una cabra y me ha dicho que no se puede grabar, así que no he comprado nada, a la porra y ahora vengo a este, a ver a probar, esta vez le voy a preguntar es que antes no he preguntado, he entrado ahí como, como dice, como un elefante en una cacharrería pero tenía tantas ganas, ahora estoy muy desanimada, ¿eh? pero bueno, vamos a intentarlo ¿No es el segundo, home decor, antes era una casa de muebles y ahora es un chino porque ya sabéis que todo se lo están quedando esta gente y bueno, vamos a intentarlo. Venga, pa, vamos para adentro, ¿vale? Mira, aquí he pedido permiso y el chico le he dicho para lo que es y tal. Me ha dicho, sí, sí, graba, graba. Y entonces, pues, estoy en la parte B, que es larguísima, que son cositas de Navidad. Voy a darle la vuelta a la cámara para que veáis. Por ejemplo, aquí hay vela y servilleta. Bueno, paso y os lo enseño. Mira, veis Aquí hay servilleta, Son chulas, mira esta qué bonita La de la corona ¿Eh? Y este, qué chula Tiene plato. Ahí fuera tiene una vajilla de navidad Que quita el hipo Mira qué chulo Tiene lo más grande ¿Ves? pero si es que tiene un montón. Mirad que bolitas más chiquitinas. No son bolitas, son cadenas. Pero se pueden separar. Mirad los cascabeles. Qué chulo. El dorado. Son chulísimos. Mirad, todo de espumillón. Más bolas. Bueno, bueno. Las bolsitas. Cinta. Mirad todas las cintas que hay aquí. Qué bonitas. Me encantan. ¿no? Mira esta de pelito Qué chula Esta también es de pelito Esta, esta Pero esta además llevan brillo Son chulísimas, eh Mira, y aquí abajo todavía la Están colocando, eh Mira, qué bonito Es chulísimo Me encanta Bueno, chicas, que es que se me quedó pendiente Enseñaros que se me extravió, pero lo tenía aquí delante, el otro color de la cintita estrechita de Teddy de terciopelo, que era este en rosa. Entonces compré tres, que los otros dos os lo enseñé, que era el rojo, el verde y el rosa, ¿vale? Pues quería enseñarlo también porque ya tengo que empezar a utilizarlo. Ah, hace un frío que pela! Ya hemos terminado con los bastares vamos a estar de chiclana a ver si encontramos algo nuevo y si no pues viejo porque a mí me da igual yo vengo cada dos meses y medio a ver lo que vemos vamos venga y voy a enseñar ahora voy a pasar a enseñaros los de el del bazar mira encontré que vi a um, a ver mira, vi esto que es bastante grande valía 9,99 pero se quedaba en 7,99 lleva el espumillón hecho el, el cuerpo lo que es el esqueleto es de plástico con alambre lleva también los les puestos y por 7,99 me salía más barato que comprar por un lado el espumillón, por otro lado el... El este y, o sea, el, las luces. Y entonces dice mira, os pues lo voy a comprar. Digo, porque me creo que merece la pena. Y entonces voy a mirar también. Compré pilas que se las vamos a poner para que veáis cómo queda iluminado. Y luego ya solamente faltaría lo que es decorarlo. A ver, que pude para abrir la pila para que veáis cómo queda. Este a ver si pone. Si ¿Sí me deja. ¿A? Lleva pilas? Pilas de la pila. que yo vi a, a Mónica que hizo, os dejaré linkado el canal, eh, o que hizo un árbol decorado y me encantó y le dije, pues yo voy a hacer unos cuantos porque me parece súper fácil y además muy resultones el canal de ella, eh, rosa, pink, pink, scrap pink, creo que es que no me acuerdo eh porque ya son tantos canales, vamos a ver me acuerdo, no, vamos, yo sé quién es Mónica y, y lo veo. Lo que pasa que últimamente no he podido ver muchos vídeos y porque ya os comenté que tenía un poquito complicada la situación. Y entonces cuando he podido lo he visto todo de una vez. O sea que tengo un cacao mental que no es normal. Mirad, ¿veis? Y me parece que queda muy bonito. Ya lleva los les puestos, ya lleva el espumillón puesto. Es verde y me parece que, que queda muy muy chulo, y oye, por, por 8 euros, 7,99, pues me pareció, y es, es grande, pues yo que sé, esto está en pulgadas, y esto creo que en centímetros, me dirá unos 20 centímetros, creo yo, a ver, ya por curiosidad, desde la punta hasta aquí, tiene 30, 30, y desde aquí, sí, hasta ahí 17, pues unos 47, 50 centímetros tendrá, ¿eh? Está mal medido. Pero es aparente. Y ahora lo decoro y ya tengo uno hecho. Y además con luces, que me parece pff, genial. Ya os digo, compré también las pilas. Para eso y para alguna otra casa más que me surja, porque paquetillo pila esto también también barato. Porque el chino, la verdad, es que se comportó. Y, y bueno, vio, le enseñé el canal, vio el canal y le encantó. Eh, ¿Qué más compré? Pues allí... Compré, a ver si os puedo enseñar más cositas porque a mí lo que no me gusta es ir a comprar y después lo que me ha pasado ahora, pues lo tengo todo mezclado y ya no se le quiere uno y qué otro. Bueno, mirad, compré esta cinta que ya las compré hace un año o dos. Me costaron 1,99. Es de pelito, pero lleva eh, foil de oro rosa, ¿vale? A ver si os digo, me costó 1,99 y trae... Eh, Dice, cinta, o sea, oro rosado, de 63 por, 20, por 270 centímetros trae. Y este pues exactamente el igual, pero el, lo que trae es en rojo. Había de más colores, 1,99 también. Pero yo me traje estos porque de los otros tengo. Y este que es de pelito, ve Blanco. Eh, este vale también es más ancho, ¿ves? Mide, este de esto me costó 2,10 y trae, pues pone trae 80 centímetros. Este es mancho. Y para un lomo de un álbum o para una tarjeta. Bueno, para lo que quieras. Ya vosotros sabréis dónde tenéis que ponerlo. Yo. Eh, pues compré esos tres. Me compré también, me compré. Mira. Estas tres botellitas de plástico me costaron 0,75. Esta me regaló a mí una Lola, la fallera escapera. Y a mí me da fenomenal para el ¿eh? Yo estoy súper contenta. el que uso, la verdad. Y aunque, vamos, no sea muy. Bien, muy bonito ni nada pero es eh, yo os digo que no he visto otro que me dé tan buen resultado lo tengo ya desde que Lola me lo regaló y, y me va genial y compré por 0.75 3, oh, para los correos bonitos también está bien porque yo creo que este vale hasta para el... se le hace aquí el agujerito a la medida que queráis tiene su tapón Mira, ha... abrilo. Me lleva su tapón, que yo el mío lo tengo, lo corté esto, y, y lo tengo todavía, ¿eh? y me va genial, yo estoy muy contenta con la cola, vamos, con tipo cola blanca, el taqui, el de el que sea, a mí me va muy bien, ya os digo que yo, el, el que más uso, el que más veneno, me gusta mucho. mira compré estas cajitas, oh, estas pajitas, que no las había visto nunca, y son bambú, son pajitas de imitando el bambú, y me parecieron muy monas, eh, estaba la parte de fiesta, y compré un paquetillo, pues no me acuerdo lo que me costó. ¿Eh? vienen en el mm, mm, mm, Bajitas, pues, ya está. Ya está. están es juguetes y tal. La verdad es que trae 25 piezas. Creo que está también muy bien. Y la vi... Eh, oh, me encantó. La vi que está, me la llevo. ¿Qué las compré a mí. Ay, voy a enseñar a qué compré. Para decorar el... El árbol verde. mira compré estas bolas. Que traen brillante, mate y con purpurina. ¿Cuántas piezas trae? Uy, esto se lo pone aquí, a ver si trae 15 piezas y son de 2,5 centímetros de diámetro, entonces me parece que está muy bien, ¿vale? Y compré esta para, para el árbol verde y me encontré con esta cinta que esta es, va un, en un degradado desde negro, verde, verde, verde hasta el plateado y esto va eh, desde azul intenso, ¿vale? A más clarito y me gustaron y compré miren, dos, dos centímetros y medio y trae 180 metro ochenta y bueno, me parecieron muy graciosas y nunca la había visto y las compré la verdad es que yo no soy de comprar mucha, mucha cinta pero en fin mirad, también para donar compré este racimo de cascabeles me costó 1,99 con 99 y yo lo voy a separar de aquí para adornar el el arbolito ¿vale? que también, también lo compré en plateado encontré estas bolas que me parecieron muy monas. Eh, trae pues tres y 3, 6, siete y 8 bolitas. Mirad qué mona. Vale. Creo que son de plástico. Son acrílicos, Pone, ¿no? Ah, no. Artículo para manualidades, Anda, Mercedes. Que Santa Lucía te conserve la paciencia. Porque la vista ya la tienes perdida. mira Esta. En azules. Y lleva ahí una florecita. En amarilla. Esta en verde que para Halloween me gusta mucho para los bolígrafos o, o los o estos, los pinchos y tal me parece que son muy monas y compré esta otra que son en celeste y blanca que bueno, también me gustaron compré estas tres ¿vale? y me gustaron y después ¿qué más cogí mira encontré estos que son anillos anillos que, que tienen la parte de arriba que se pueden abrir y cerrar voy a sacarlo ¿Qué no debería? ¿Lo, voy a sacar? lo compré en plateado, veis y en oro, en cobrizo en oro dorado no había pero mira esto, vale entonces yo he pensado uy, he pensado he pensado que esto se puede colgar y desde aquí se puede colgar los o sea, tú por aquí uy, Después pone aquí una bolita, con de un lomo Y de aquí, pues con los lacitos con una poke Y de aquí los lacitos lo metes por aquí y le pones el colgante, directamente le pone aquí el, la argollita Y le vas colgando los lo chanos que tú quieras Chanos, cascabeles, lo que quieras ¿Vale? Trae... Cinco Uno, dos, tres, cuatro y cinco Sí, digo, a veces si se va a Cinco Y cogí esta bolsita Esto me costó una y menos Me quedaba de Y la bolita igual No sé si fueron 75 céntimos Una cosa así Que... Eh, y cogí el plateado y en ese tono ¿La Encontré estas bolas había de todos los son de madera de todos los tamaños ¿eh? compré esta viene una es la, la, la más grande creo en esa tienda sí veis y compré estas dos que son grandes y después compré estas que son chiquitinas estas eran las más chiquitas que encontré ¿veis? y me parece que también para una manera que, bien, que se ve bien. Que, la venden, vamos, que lo venden más que lo después encontré color fin los... Esto no lo encontraba allí en medilla y aquí lo encontrado. ve Traen 1, 2, 3, 4 y 5. 5 piezas, lo pone aquí. Y compré un paquete, 3 paquetes, 3 paquetes, 4 paquetes. Ya os haré el tutorial de cómo lo... Esto no se lo estoy viendo aquí. Y aquí, cómo lo hago yo para que se puedan pinchar y se puedan eh, colar. Entonces, pues bueno, yo 20 trae. Tengo 5 y 5, 10 y 10, 20 piezas. Pues todo esto... Fue lo que yo compré en el primero, en la primera de mis paradas ¿eh? de miento. Me parece que también me parece, no estoy segura. mira encontré estos cancamitos, los chiquitines, chiquitines, dorado nada. Lo encontré en plateado. <coughs> traen 5 gramos y compré esta bolsita. Son plateados, bueno, para la resina, bueno, para lo que queráis. Y, y compré esta bolsita, que también no llegaba tampoco al, al, al euro. Y bueno, pues, me lo pero Perdonadme los dedos en las manos, si me para fijar fijado, porque he estado tan intención que lo que me ha faltado ha sido comerme las manos. Pero bueno, ya parece que la cosa, poquito a poquito, no hay más que dure 100 años. Esto fue lo que compré en el primero de los bazares. Ahora os voy a enseñar seguidamente la segunda compra en el segundo de, lo, en el segundo de los bazares. Porque ya os digo que en el primero nada, porque el primero era un antipático tampoco tenía mucho. Eh, ¿Sabéis lo que tenía? Tenía los palitos para hacer los lo de estos, los lo que, lo, lo que yo hago. Para poner los cuadros, ahora no me sale la palabra Bueno, pues eso sí que lo tenía Pero yo no lo, no lo compré Vamos, prefiero seguir con mi, con mis palos de bambú de, de eso, porque no le compré nada Bueno, en el siguiente Seguimos con nuestra ruta chinil Vamos a este eh, Este he venido y yo creo que aquí compré Mi árbol de Navidad Y compré una cosa que se ve en el suelo y tiene cositas. Vamos a ver si me dejan grabar un poquillo adentro o grabo. Y si no, pues enseño lo que compre. Vamos para adentro. Chicas, mirad lo que he encontrado. No me digáis a mí. Mira todo el pasillo. Está chulo. Pues nada, vamos a mirar. A ver lo que encontramos. Y luego os lo enseño en la mesa. ¿Vale? Me parece una chulada. Mira qué maderita. Qué monada. Son chula, ¿eh? Oroa. Oh, Mirad. De Avalorio. Son chulas, ¿eh? Por aquí abajo. Bueno, pues vamos a empezar a investigar. A ver lo que encontramos. A ver, el siguiente chino que es este. al Market. Pues aquí, se la gaza el Mira. Compré este espumillón rosa que me pareció... Más bonito del mundo porque es rosa y además un rosa súper bonito para hacer esto. Que esto fue lo que hizo eh, Mónica del canal Pin Scrap. Y entonces compré este espumillón para hacer este. Este no lo compré en el mismo bazar, este lo compré en otro bazar que era el único que le quedaba. Y lo cogí, está un poquito manchado, no me quita ni duro. Eh, pero bueno, como eso no se lo me costó 2,99. Esto es otro pasa. ¿Vale? Pero era lo único que le quedaron, me dijo, van a venir, ven otro día. Digo, sí, en esto estaba yo pensando. Entonces, pues, cogí esto, mirad, cogí esta mariposa. También para adornar lo que os he enseñado. Y a ver qué más, porque... Cogí un, un cordantito muy bonito que... Mirad, que me encanta porque bueno, yo voy a hacer uno siguiendo los pasos de Mónica, ¿vale? de Scratch and Pink, así se llama el canal pero lo voy a hacer a mi manera yo, a mí me gustó mucho cómo lo hacía y tal pero yo lo quiero hacer yo a mi manera entonces compré este avioncito que lleva ahí un reno, ¿veis? este no era barato, me costó casi 4 euros es de hojalata es de, de hojalata y lo compré para hacer esto entonces... Y creo que compré algo más Que bueno, que ya, que ya saldrá porque, porque ahora mismo no lo voy por aquí Pero ya saldrá Es que era lo más grande que había Y entonces digo Y como todo va para acá Ah, compré una bolita y ya lo enseñaré cuando salga Porque creo que fue de otro bazar ¿Veis? Ahí compré también Una estrellita para ponerle Arriba Que no sé dónde estará Uy. Cuando salga Os lo enseño Era del mismo bazar A ver Si es que No Bueno ahí, pues Cuando salgan Yo os lo enseño ¿Vale? Esto lo voy a dejar aparte porque todo esto cogí que ya arriba. Está arriba que de. como esto, de jalata, pero eh, tiene postelana. Es de jalata la base, pero tiene porcelana. Bueno, y ahora pongo aquí esto, porque si no, esto es un. pasa más que. Porque si no, esto es una locura. Y ahora voy a pasar ese Mira, tenían los LED, lo tenían a un euro. Y cogí estos dos. ¿Veis? Este hace la luz blanca. Y este creo que hace la luz. Este trae 50 centímetros de largo, y este más largo, te este trae un metro. Y este eh, es este de colorines, este, el chiquitito. Este uno de ellos también irá para el cono, ¿ves? Entonces cogí estos dos a un euro cada uno. Uno es de un metro y el otro es de medio metro, pero bueno. Mira, empezamos, que también cogí, mira, esta bolsita con estos dos abetos. ¿Veis? Traen dos. Son verdes con, con la nieve, que yo los quería así. ¿Qué más? ¿Qué eh? más? Pues cogí esto, que son las seguetillas con las que yo corto la madera para hacerlo... Uy, es que no me sale nunca esta palabra, mirad, y las maderitas, ¿veis? Para hacerlo... Joder, perdón, para poner los canvas o los tag o lo que queráis, ¿veis? Cogí estas pero la verdad es que el chino antipático tenía las suyas estas son muy finitas, para que las dos, ¿vale? Pues las compré también. ¿Qué más? Oye, perdóname por el vuelo, pero es, que es inevitable. Voy a poner esto por aquí. Porque hay muchas cosas. Empieza a enseñaros Creo que son mi nuvencia. Bueno, mira, también compré esto. Que esto es para mi marido. No es mío. Que es para poner el móvil. Aquí se pone el móvil. Un sujetador de móvil. Esto es mío. Bueno, ¿qué más? Vamos a empezar con las cosas chiquititas que había un montón. Mira compré de JE porque aquí el otro día me hizo falta purpurina y solamente tenía blanca y rosa y entonces pues cogí de estos colores cogí un paquetillo de JE porque era lo que había vamos que no me importara que, que no me importaba que no fuera ni de JE pero mira encontré estas maderitas que son unos renos que tienen una cara más graciosa de verdad para pintarlo para ponerlo natural pero tiene una muy graciosa Esto te pasa, ¿eh? ¡Qué A ver... Ahora... Es que no quiero romper la bolsa Porque la bolsa después se utiliza Mira, qué mona Mira, qué carita, qué nariz Y el tamaño es muy bueno Pues esto Y trae... trae mira lo que trae. ¿Cuánta unidad de lo pone aquí? No te, No lo pone Pero ya os digo yo que trae... Bueno, un montón A ver, una... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 10, 11 y 12. ¿Veis? Y creo que son muy, muy graciosos. Como es que la verdad que tienen... A mí me hace mucha gracia. Lo vi muy muy simpático el verano. Y bueno, quizás pues, que se pegan porque esto es de otra pegatina alguna... Pues se me habrá caído el protector que llevan la almohadilla y esta. Y se pegan unos con otros, me parece. Y costaba el huevo, ¿eh? Un huevo. Cogí esta. Mira, después encontré este angelito rezando. Mira, ni un euro cero con ochenta y cinco Todo costaba igual Y también traen las mismas Piezas Y cogí este Que son niño rezando Ah, elito que Y cogí otro paquete que es este que es Papá Noel con el saco ¿Veis? Y este ya no un... me gusta más el niño y el velo que el papá Noel No está feo, pero, pero... También voy a pero raito Y también viene yo Mira ¿Veis? traen las mismas piezas, 12, a ver si os las puedo enseñar. ¿Ve? Este. Mm, bien encalado, ¿eh? Esto no es pintado. Está, vamos, que te lo pone así y ves la parte de atrás. Y son muy graciosos. Pues, y traenle igual las mismas piezas. ¿ves? Como es madera, pues algunos están más oscuros, otros están más claros, depende me parecieron que también era muy bonito, vamos a abrir el de niño, ay, cuesta el mundo, el de niño no, el de la afín, mira, veis, que también es muy chulo, pues estos tres eran los que yo encontré ahí, a 0,85 también, veis, cada bolsa, yo la veo bien de precio, para todas las figuras que tienen trae 12 figuras, yo la veo muy bien, que encontré también esta purpurina en dorado y en plateado, y como aquí no tengo, pues dije, bueno, pues voy a coger un paquetillo también de J.I.E., ¿veis? Pero que no era por la marca, que yo hubiera dado igual que hubiera sido de otra marca. Igual que esto tampoco es de J.I.E. Si fuera de J.I.E. no hubiera costado 0,85, ya también os lo digo, ¿eh? Hubiera costado más. Pues eso lo cogí aquí. Mirad, encontré estas perlitas que yo las he pedido de AliExpress, ¿veis? Tienen todos estos tonos. Me parecieron que estaba Bien. Y arramblé con ella Dije bueno como llevo, Yo creo que he cogido paquetes Pero ahora Ahora que veo eh, mirad de la marca Con la luchosa bolsa Pero es que se me cae que, claro, cosas que pesan, voy sacando. De la marca P&M Encontré estas bolitas mirad que brillo tienen más mono Son acrílicas Y son en lila Que me gustan mucho Pues eso Pajal ven y eso Igual que os enseñé la otra Se mezclan con estas por ejemplo Y me gustan porque son Tienen un poquito muy mono La, la tenadera también son muy bonitas Pero hay que decir que el brillo que tiene esta No la tiene la de madera Son muy bonitas Pero este el brillo que tiene A mí me gusta Como me gusta el brillo Mira esto es lo que yo decía ¿Veis? Que hoja, lata Pero está mmm, pintada y cocida Y entonces se queda así Esto es un reno A ver si se ve por aquí mejor ¿Veis? Este va para la parte de arriba del de cono A ver, me pasa es cono. Este iría para la parte de aquí Aquí, se le pondría ahí, ¿ves? Y me parece súper Había más o no? o sea, como yo lo quería hacer rosa, no te caía ¿veis? La compré esta. Que me parece... Esta se cae al suelo y lo que es la cerámica mmm, se rompe, ¿eh? Hay que tener cuidadito con ella. No fue muy barata tampoco, pero bueno. Igual que esta de la misma marca, mira, encontré esta en este verde. Menta tan bonito. Que dije, yo me voy a coger... Una, son el mismo tamaño pero distinto color ¿Veis el brillo que tiene? Es que el brillo es espectacular Que sí, que las de madera yo digo que también son muy bonitas Pues sí, pero el brillo que tiene ese no, no se lo pueden dar De hecho, vamos a ver si encuentro, mira De estas cogí ¿ves? Bueno, de estas cogí dos ¿Qué va a ser? A ver, eh, de esta misma, esto sí es madera, ¿ves? en rojo y por mucho que tú quieras esté barnizada y tal el brillo que tienen estas no, no la tienen estas que tienen brillitos también pero no es el mismo brillo para nada ¿veis? el brillo es totalmente distinta. cogí de esta esta, que eran medianas y yo que cogí una masiquita bueno cuando aparezca la compré esta que trae hoy al verás estas son las más chiquititas, cogí estas que si os fijáis tienen variedad de colores. Estas son de madera, veis. Son y estas que son las medianas. Estas son las grandes, estas es las medianas y estas es las chicas. A ver, así irían así, ¿veis? Y después compré estas que bueno que tienen varios, varios, varios colores. Voy a quitar esto de aquí porque si no, ¿veis? y me parece muy chulo, perdonad por el ruido pero aparte del ruido del que yo estoy metiendo con el plástico están abajo de obra pues de esta, cogí esta y esta estas son más chiquitas y estas son más grandes a 85 céntimos cada paquete, pues no me parecen caras si hubiera sido de y &E, seguramente me hubiera costado más y es madera vuelvo a repetir, ¿eh? esto no es he... No es plástico. Seguimos con las maderas. Porque encontré lo la, la verdad. Mirad. Surtidas. Las medianas. Las pequeñas y las gordas. ¿Veis? Tres tamaños. No traen la misma, la misma cantidad, pero bueno. Seguimos con, con bola. Vamos a seguir con bola. Una cosa que se pierda. Seguimos con bola. Mira, compré Esta. Que llevan purpurinas por dentro. Purpurina azul. ¿Vale? Y va, costaron 85 céntimos. Son de la marca P y M. Y me parecieron... Esta había montones, ¿eh? Con la purpurina en roja, en azul, en verde, en todos los colores. Y haría más chiquita. No sé si yo me llegué a traer más chiquita. Estas también son acrílicas, no en madera. ¿Ves? Aquí hay otra. Esta lleva la purpurina en negra. Y la bola... Yo creo que es más chiquita que esta. Un poquito más chica. Y esta otra la purpurina negra. Pero no pone 10 milímetros. Y esta de 12, ¿ves? Esta de 12 y esta de 10. Un poquito más chica. Esta. Pero bueno. En la variedad, pues después encontramos lo que nos hace falta. Pues que no. Mira, encontré que no tenía. Y por eso no la he podido usar, que no tenía. Melilla me es mmm, Como está al lado de Marruecos Y Marruecos es el país del brillo, la lentejuela, las piedras Pues Siempre tenemos de todo Pero lleva la frontera por el tema del COVID Y otras cosas que no son el COVID Cerra como año y medio Y entonces ni ellos pueden pasar Ni nosotros podemos pasar Entonces no, bien, no entra mercancía Así de brillo ni nada 80 céntimos compré estas en negra Que bueno, que ya las tengo Por si me hacen falta son lentejuelas en negra, porque imposible, no, no podía no podía comprarla. Más, mirad, de maderita, vamos a quitar esto de aquí, o por lo menos lo voy a poner aquí encima. De maderita, mirad qué nube encontré. No, me es que no, la marca es Andy, trae ocho nubes. Y ya vienen pintadas y todo, um, y vienen con el agujero. Se meten de aquí para allá, una pena, porque me hubiera gustado aquí para allá, pero bueno. Depende de lo que lo use para que lo use, pues tenía mejor que hubiera venido de una manera o de otra. Mirad que cuenta pillé de madera también, ¿eh? Son eh, eh, a raya pero son grandes, ¿eh? Traen ocho piezas. Que son combinables pues con los colores que tú quieras. ¿Veis? Y me parecieron que estaban muy bien. De maderita, encontré estos balancines. ¿Veis? Están agujereados de arriba hacia abajo Y me parecen muy monos Y cogí otro paquetito La marca Andy ¿Veis? Y me parecieron muy bonitos Mirad que elefantito encontré También con el agujero de arriba hacia abajo Traen colores variados Dos azules, dos rosas, dos verdes Uno naranja y este lila Y son elefantitos Que son buenísimos la verdad Igual, 80 céntimos el paquete. Y encontré esto que me gustó, que es, son coronas. Y bueno, van a atravesar en oblicuo. Porque la corona no queda derecha. ¿Veis? Trae 10 piezas. Y vienen tanto por delante como por detrás, 80 centímetros. Y creo que de detalles de madera, creo que, que queda algo más. <risa> Mirad, otras coronas estas no vienen pintadas ni lleva corona solamente en la forma. 80 céntimos trae 10 piezas también. ¿Mucho azul? Bueno, pues esta. Que me parece que son súper bonitas. ¿Ves? Estas son circulares y llevan la corona como con un sello puesto en dorado. Y estas, pues son el formato de corona. Pero no vienen dibujadas por dentro. Que todas las demás, sí, vienen, ¿veis? Me parece muy chula Esto, me encantó. Y ahora, vamos a empezar con la, la cosa mira otra... ¿Cómo está? ¿Veis? Cogí... Este rojo frambuesa que me parece espectacular. En lila y en verde menta. Es que el rojo... decía pues mío, llévame, llévame, mm, mm. llévame, llévame. Llévame. Y yo, pues, onda, las voy a llevar. Y son súper bonitas. Todas tienen el mismo tamaño. Y todas con pues, el mismo precio. Me encantan. Esta, es que me gusta mucho el brillo que este que tiene. ¿no? Me digáis que no parecen frambuesa. qué rico. Bueno, y ahora empiezo con las cositas de J &E, ¿vale? y ¿vale? También encontré aquí un pasillo. Y, y mira encontré esto, que son celdillas, es de J y E, ¿vale? Mide 10 centímetros y lo viene pegado, o sea que es adhesivo, ¿veis? Y es así, y es holográfico, bueno, ya lo estáis viendo. Entre azul y... me parece que es muy chulo. Esto es una pieza, no levanta, lo puedes recortar. Esto, creo que esto yo no lo había visto, no lo había visto ninguna, pero claro, a ver, os tengo que decir que yo me estoy viendo con los vídeos de arriba abajo. Mira, me encontré esta estrellita, chiquitina, chiquitina de J.I.E. No me acuerdo si yo las tengo o no las tengo. Si las tengo, no las abro y en un paquete de, de correo bonito, pues las regalaré. Porque para qué tanto. Entonces, me, con el centro en mate, son así como... No son transparentes, se ve el centro, ¿vale? En mate, pero el cristal está ah, tamizado, no. ¿Cómo se llama eso? Sí, no sé. Son translúcidas. Porque lo de dentro se ve. Pero no son transparentes. Encontré de J. Y. A ver, chica, mira Estas piedrecitas que yo creo que vosotros ya les había enseñado. Son cuadradas. Y a la vez están facetadas. ¿Vale? Y cogí. Un paquetillo, porque yo no lo había visto. Y dije, bueno, pues me las llevo. Y me llevé un paquetito nada más, porque J.I.E. hay que pagar, ¿eh? Ya. Encontré estas mariposas, que ya la he visto también. Yo no las tenía. Y me cogí un paquetillo. Yo tengo lazos, pero mariposas no. te cogí este paquetito, que me parece súper mono. Y bueno, cogí un paquetillo. ¿Qué más? Pues mira encontré de J.I.E. Estos ositos traen tres... No son los hitos que hasta ahora yo tenía. Llevan gancho para colgar. No, es que no. no lisos, no tienen aristas ni nada, mira. Los que yo tengo vienen como mmm, con cara. Facetados, tienen cara. ¿Ves? Y cogí estos que traen tres en azul. Oye, que son grandes, ¿eh? Que son grandes. ¿Veis? Lleva aquí el colgante. Y cogí. En rosita, que son los mismos, pero en rosa. Me parecieron también muy bonitos. Y después, que yo tampoco lo había visto ni tenía. A ver, de esto he eh, Que yo no lo había visto ni tenía tampoco. A ver. Yo creo que he cogido, porque me equivoqué. Yo quería coger de estos ositos que os lo voy a enseñar. Estos son rosas Y yo creo que es que... Yo pensé, ah estos son celestes. Y quería coger otro de estos con el celeste Y me traje. va, bueno, no pasa nada. Mira plasticoso pero son monos, ¿no? y son del mismo tamaño que esto aunque este parece más finito y este parece como más más gordote ¿ves? pero el tamaño yo creo que igual este parece que está como más como si hubiese comido más la barriquita más gordita ¿ves? me parece que son muy monos también y esta es la primera vez que lo veía y ya a ver quién viene Bien, y por último, enseñaros que encontré estos biberones de J.I.E. Son cuatro, vienen con el colgadón, son mate, ¿veis? Solamente lo encontré en rosa y encontré estos otros que son totalmente distintos a estos, ¿veis? Y compré, este trae cuatro, este tres, son de J.I.E. también, ¿no? No, detalles biberón detalles biberón de ¿qué tienen es esto. Flick Home, Flick Home, conozco un J.I.E., &E? son Flick Home. Y esto también, son de Flick Home, o sea que se borra lo de J.I.E. Todo esto es una nueva marca, Flip Home Mirad, la marca, eh Ahí ¿Ves? Y me parecieron un mono Y cogí estos dos Están bien de tamaño, no son ni exageradamente grandes ni demasiado pequeños Y de la misma marca de Flick Home encontré estos Que son transparentes A ver, ¿es ¿qué estoy mirando? Si yo por los viveros, mirad Esto Y en celeste ¿Ves? Son transparentes, trae cuatro cada uno y estos son en, en azul y estos en rosa. Que son estos mismos, estos, pero como si fuese cristal. ¿Veis? Que son muy bonitos. Y se pueden colgar ya de aquí y tal. Muy mono. Aquí sí. Mirándole si la bolsa Se puede ver por aquí abajo. En no Entonces, si queréis, no lo Es que no había voy porque después se lo tomando para un Mira. El rosa, ¿Veis? Es igual que este. Pero como de cristal. Es mono, ¿eh? No voy a ver. ¿Por qué? Esto está tallado en chiquitito y esto está tallado como a modo prima. Es muy bonito. Es muy chulo, ¿eh? Y aquí tiene para colgar. A ver, me voy cámara, a cámara, de a ver, Mira. ¿Veis? Se pueden colgar. Y son muy graciosos. Pues un paquetito de cada. Okay. Y fíjate que yo me he quedar la marca J, Pero no. No, no. Son de esta marca, ¿eh? Flick Home. Se escribe Flick Home. Y después encontré de J.I.E. mira estas tres tiras que me parecieron muy chulas. ¿Ven? El J.I.E. antes era Craft Collection. mira lo pone aquí. Craft Collection. Son pegatinas adhesivas. ¿Veis? Mirad por detrás. Lo que pasa que lo que trae es nada y menos, ¿eh? Un cachito. Un cachito. ¿Veis? Esto sí es de J.I.E. Y ahora voy a salir el por la bolsa esta que me está dando por saco. La... Mira, a ver si puedo apartar un poquito todo esto aquí. ¿sí? Mira, compré estas pegatinas que son de la misma marca que los ositos, los biberones. Mi... No, no, no son de la misma marca que Follion de marca. Bueno, pues no me hagáis caso. De P&M, ¿veis? Y llevan shaker. Este es una shaker, este también, este, este, este y este. Es la cumpleaños me parecen ideales. También trae el off. El love no es, no es shaker. Y esta tampoco ni esta. Pero esta, por ejemplo, está en los globos. Es espectacular. Es muy bonita. Tenía muchas ¿eh? de estas. Mira, otra. De, un, bueno, cumpleaños, fiesta. Esta es shaker. Esta, esta. El helado, el globo y la tarta. De hecho. Hombre, moverse a lo mejor no lo veis moverse. Pero. Oírlo sí. ¿Veis? El banner. El banner no es shaker. Ni el casquete. Ni esto tampoco. Ni la estrella ni el regalo Este regalo no, pero este sí Y es chulísimo ¿Veis? Qué bonito, es muy bonito Se el alcohol. Y también estas Son parecidas pero no son iguales, ¿vale? Mira, igual Shaker el gorri Los gorritos El globo, la flor Más globo, ¿veis? Son shaker y la tarta muy bonitas y son además estas las que no son cheques son metalizadas y son puffy mira bueno, ¿ves? y son muy chulas y esta en azul o sea un niño veis for you esto no se ha metido y también son cheques que me parecen súper bonitas de la marca todo ve y bueno si porque yo me un poco con la marca tengo que decirlo porque yo no, la verdad, yo no iba buscando de, de JIE ni nada Porque en comparación, esto es igual de bonito Y seguramente esto vale más caro que esto Entonces, os lo digo o pues si tenéis algún interés En alguna y no ha quedado claro Pues yo lo digo, mirad. o Os lo preguntáis y os lo digo, mira Pero que si vais al bazar y lo veis Ya vais a saber ¿Veis? Y esto es P&M Esto también como las pegatinas De P&M de P y, M y de PYM, esto deberían de traer bolas de por lo menos tres tamaños, ¿verdad? Mediana, grande y pequeña, esto es de ¿vale? Es que aquí hay alguna marca, multimarca, multiprecio, ¿multimarca? ¿Multiprecio? Vale, ¿qué está esto? Esto estaba en la parte de fiesta y es confeti. Por eso, esto estaba en la, en la reta de fiesta. Y bueno, todo esto es de fliquejón, fliquejón, fliquejón. Esto nada, esto de J.I.E. es esto nada, esto de J.I.E. Realmente es de J.I.E. tampoco tuviera muchas cosas, ¿eh? ¿Ves? P.I.M., esto de la marca de la... De la feratina, ¿ves? P.I.M. Tanto de madera como acrílico. Es que hay... Es un sutil De más. ¿Ves? Todo esto de P.I.M. Lo voy a quitar. ¿Ves? Lo que estoy quitando era de... De ¿ves? Esto, esto de, que al final de J &E no hay, can hay poquitas cosas A ver, esto que valía La maderita eh, de macarapera madre en China Happy everyday Macalapera Porque esto no... Todo esto es de Flicky Home Y ahora, lo que son estas madera es de Andy Todo esto, ¿vale? Todo esto Es de Andy Y esto también, de Andy Esto no, esto de Navidad, de, que lo ponen ahora, pues Navidad, puntualmente y ya está Y esto sobre los para hacer Lo... Los cambas, a poner los cambas, no, es que no me sale la palabra, güey, pero... Y esto, nada, no, esto de la parte de herramienta esto para mi segueta. Que parto los hilo. porque la verdad es que soy novata y entonces, si cambia el hilo, depende de lo que vaya a cortar, necesita hilo más corto hilo más... y yo me lo cargo. Todo esto, madera, y esta cuenta es de la marca Andy, ¿vale? ¿Veis? Las maderitas que son buenísimas. Que la misma marca se haga ella misma su propia competencia y saque artículo más baratos. No me extrañaría, ¿eh? Y todo esto, que es realmente lo nuevo, no es de J.I.E., es de Freak Home. De J.I.E., apenas sí Esto... Y la fortuna, porque ya os digo, que no había otra. Si no, más barata, más, da igual, me lo hubiera traído. De JIE solamente esto, ¿eh? El resto, multimarca, Multimartas. ¿Veis? Y nada, porque son muy monos. Y lo que, lo que yo diga, que no tiene por qué ser de, de J.I.E. Vamos, a mí me parece que son muy monos. Y más barato como me dijo. Igual de bonito, pues ya está. ¿Veis? Bueno, chicas. Pues después de todo esto, de este lío tan tremendo que me he montado yo sola. Eh, si os ha gustado, a ver. Llevo sin comprar nada de esto como dos meses y medio eh, entonces yo cada vez que ya lo sabéis cada vez que cruzo el charco pues me dedico a ir por los bazares mira cositas para poder después hacer yo allí porque si me quedo por ejemplo me quedé sin lo imperdible de estos dobles y allí no había había imperdible normal y corriente pero de los dobles no entonces pues no lo puedo comprar entonces cada vez que vengo y encuentro algo, pues la verdad es que sí, que aprovecho y los compro. Eh, hay otra segunda parte de bazares, estos son dos, os he enseñado los dos bazares primero. Y ahora, pues a continuación os haré otro unboxing de lo que compré en el, en el tercero y en el cuarto bazar. Nada, deciros que hasta la próxima si queréis pasaros por aquí. Y daros las gracias por estar siempre ahí y por apoyarme que, y por vuestros comentarios, que es muy, muy, muy importante. Muchísimas gracias, de verdad. Nos vemos pronto si queréis y si no, pues muchísimas gracias por haber visto este. Chao, cuidaros.